Los padres, madres y amigos de la escuela y la Asociación Dominicana de Profesores ADP solicitan al Ministerio de Educación un maestro de matemática y otras reivindicaciones para la escuela Ángel García Moya de la Comunidad Colón en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Venimos reclamo aquí al distrito 07, por favor que no nombren un maestro de eh, matemática que tenga la competencia para nivel eh, séptimo octavo, que viene siendo de primero y segundo. Aparte de eso, también tengo algunas, eh, algunos problemas allá, que vienen siendo la falta de la abeja perimetral, que no la tenemos, tampoco una cisterna, que viene siendo hace muchos años, que se viene pidiendo. También necesitamos lo que es... Eh, una cancha, tenemos el espacio, la misma directora fue allá y vio que el, el espacio está, solamente hay que construirla y muchos problemas más, pero ahora mismo solamente venimos y reclamó de, esas, de esas cuatro, eh, esos cuatro casos Sí, la realidad es que el Comité Municipal y la defensa del General está apoyando la demanda de los padres de atención al sistema educativo y en particular de un centro que como el descrito anteriormente, tiene grandes carencias. En el orden educativo, nosotros decimos, no es posible que un centro educativo se maneje sin el maestro de cualquier área, particularmente en este caso de matemática, porque los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria tienen esa necesidad real y el currículum hay que irlo desarrollando y viene un periodo de evaluación final y entonces ¿de qué vamos a evaluar a su maestro? NTN, su Noticiero Regional, Robinson Polanco.